Hola, bienvenido al nuevo vídeo que subimos al canal de ArmagFX sobre la plataforma Atas. Eh, esta vez también voy acompañado uh, por mi compañero Ander. Ander, ¿qué tal? Hola, Eric, hola a todos. En este vídeo, entre los dos, uh, os vamos a explicar el uso del indicador Big Trades. Es uno de los indicadores principales de volumen que usamos en la operativa de ArmagFX, el eh, indicador que enseñamos a usar a nuestros alumnos en la formación que impartimos. Y nos gustaría uh, explicaros uh, cómo usarlo, dar unos tips de, de, de utilización de este indicador y los ajustes del mismo. Uh, así que sin tardar más, uh, empezamos. Pues vamos a ello. A ver. ¿En qué nos basamos nosotros, como siempre? En la búsqueda del dinero inteligente. ¿Qué es ese dinero inteligente? Pues es la pasta que mueven los grandes inversores, los hedge funds, los fondos de inversión. Nos interesa mucho, ¿por qué? Porque queremos unirnos a ellos. Entendemos que ellos van a tener la razón, ellos van a hacer mover el mercado en la dirección que les interesa, pues nosotros nos tenemos que subir a ellos. Entonces, ¿cómo, los, cómo buscamos a esos grandes inversores? Bueno, pues en principio tendríamos, como ya sabéis, la cinta. ¿Qué problema tiene la cinta? Pues que esos grandes inversores, por supuesto, lo que no van a querer es que detectemos sus intenciones o sus operaciones. Y lo que hacen es dividir en lotes esa gran operación que ellos quieren meter en mercado. Al dividirla en lotes, hacen que esos lotes aparezcan por la cinta con un número que a nosotros no nos va a sorprender, por lo tanto no le vamos a hacer caso, y pasan desapercibidos. Entonces, con este Big Trades y con esta Smart Day, ¿a nosotros qué ventaja tenemos? Pues que hay un algoritmo por detrás que lo que hace es eh, detectar que todos aquellos lotes que se han puesto para que entren a la vez en el mercado, aunque sean muchos lotes de pequeñas cantidades, pero si están puestos todos para entrar a la vez, eh, se entiende que, es, que viene de una misma fuente y viene de un mismo inversor institucional que es al que nos interesa seguir. Entonces, por aquí, en esta cinta, como veis, las, el, estamos en fin de semana y hemos tirado del de horario de la última sesión, hay pocos contratos, pero aquí sí que seríamos capaces de ver todos esos pequeños lotes que nos han, nos han querido colar para no detectar la, la operación de un gran inversor, sí que los veríamos todos juntos. Pero... Claro, eh, la, la, la, la, la, la idea de lectura de la cinta eh, es eh, identificar esas órdenes grandes, ¿no? Y la intención de... Eh, de los inversores institucionales es pasar esas órdenes desapercibidas. Eh, si, si hubiésemos eh, visto una orden de, de 100 contratos o 200 contratos por la cinta, pues obviamente es información pública y llama la atención. ¿no? Entonces, con la ayuda de los algoritmos, lo que hacen eh, ellos es ah, dividir esa orden en, en, en, en cantidades más pequeñas. ¿no? Y en vez de ejecutar una orden de 100, pues ejecutan una orden, 10 órdenes de 10. Esa información pasa desaparecida. Y con la ayuda del, del big trade eh, lo, lo, la, la, la ventaja es que no hace falta mirar la cinta porque sobre todo se mueve con bastante velocidad porque hay muchísimos ¿no? operadores que operan simultáneamente. Entonces directamente cargamos esa, esa, esa ventana, ¿no? la, la minimizamos y eh, con la ayuda del Big Trade visualizamos la mismísima información pero de una manera mucho más visual y fácil de analizar. Por lo tanto, conclusión de todo lo que has dicho Eric. Pues vais aquí a la crucecita y fuera, sí. que no nos hace falta para nada tener más información de la que nos interesa. Sí, efectivamente. Por lo tanto, entonces, una vez ya tenemos los big trades, sabemos de qué, de qué van, estas pelotitas que veis en color rojo y, y verde, pues, ¿qué manera de interpretarlos tenemos? Bueno, pues las dos primeras que tenéis que fijaros es, ¿qué pasa con ese big trade si consigue desplazar o no en su misma zona el precio? ¿Y qué pasa posteriormente? Son las dos maneras, ¿de acuerdo? Primero hay que mirar si el efecto inmediato, si lo queréis llamar así, en ese momento que aparece el big trades, ¿qué hace el precio? Y después el efecto posterior, si ese big Trade de alguna manera, tiene eh, un, un fuerza en el mercado como para desplazar el precio, no solo inmediatamente, en esa misma vela, sino posteriormente. Entonces, hemos preparado esto, que está este chart que es el, la última sesión, ¿no? La del 15, como veis por aquí, la del 15 de, de febrero, el viernes. Es la, la última tarde. sesión del, del oro, del futuro de oro, OR, claro, cinco minutos, el gráfico de cinco minutos, sí. Entonces, si nos fijamos en estos dos, en, os, lo voy a, os lo voy a marcar, en estos dos Big Trades, ¿qué podemos ver aquí? que este Big trade ha conseguido desplazar el precio inmediatamente y después también un efecto posterior. Acordaos que esta vela, al ser de cinco minutos, pues bueno, aquí parece un, un espacio corto, pero aquí han sido cinco minutos que, según cómo, se nos pueden hacer muy largos. Por otro lado, podríamos también eh, observar, en el caso contrario, tenemos aquí arriba otro Big trade para aplicar las mismas dos normas que hemos dicho. Que es ver qué hace ese big trade en la misma zona. Como veis, en la misma zona este big trade no es capaz de desplazar el precio. Y aún más y aún peor nos lo pone que si vamos siguiendo qué pasa después con ese big trade, el precio pierde totalmente el nivel marcado por la entrada de esos compradores. Eso serían las dos maneras, ¿de acuerdo? Qué pasa inmediatamente y qué pasa un poquito posterior con el precio una vez ha surgido ese big trade. Y como tercer tip sería usar esos Big Trades como resistencias o soportes. Como veis, aquí, sí. ahora os daré más ejemplos, pero este mismo Big Trades que nos ha salido que nos ha servido para el primer tip, aquí nos está haciendo, os lo marco otra vez, nos está haciendo de resistente, perdón, de soporte. En esta zona de aquí, como veis. Y si queréis ver algo un poquito encima mucho más claro y con un poquito más de espacio temporal entre ambos, aquí veis que este Big Trace en corto, que surge el 15 a las 7 8 de la mañana, nos hace de soporte para esa misma sesión a las 2 de la tarde. Incluso aquí nos lo remarca porque podemos volver a hacer el análisis. ¿Qué ha pasado con este Big Trace en corto? En el momento, no ha sido capaz de desplazar si veis un tick el precio o sea este big trade está por esta zona más o menos y veis que el precio se ha desplazado mínimamente y encima el análisis posterior es que el precio les ha quitado la reacción totalmente a esta entrada de vendedores sí como un ejercicio eh, yo siempre recomiendo uh, visualizar el indicador big trade y simplemente pues, uh, analizar las inyecciones más grandes no cómo reacciona el precio a la entrada de, del big trade. Eh, como veréis, muchas veces pues, el precio no tiene ningún tipo de reacción y no, otras veces sí que eh, hay, hay bastante movimiento a, a posterior. También queremos explicaros los ajustes que tiene. Uh, Andrés, no sé si podrías entrar en, el, um, en los okay. ajustes del indicador para enseñarlos, cómo filtrar el indicador, etcétera. Yo, por mi parte, y para empezar a trabajar con este indicador, simplemente me basaría en si queréis usar el autofiltro que os pone a vuestra disposición el software o no lo queréis usar, ¿de acuerdo? Si no lo clicáis, tenéis que ser vosotros los que le digáis a partir de qué volumen para vosotros es interesante que os lo marquen en el gráfico y si eh, simplemente queréis que os facilite la vida a atrás, pues le dais clic aquí. Y Atas hace una media de, los, de las últimas cinco sesiones y automáticamente lo pone. Por lo tanto, os podéis despreocupar. Y de los demás, yo no me preocuparía, simplemente aquí al final, como anécdota, en el penúltimo podéis escoger la forma. Ya, bueno, ahí, ahí a nosotros nos gusta el círculo, pero bueno, tenéis otras fórmulas por si eh, os gustase de otra manera. Lo demás, yo para empezar con el Big 3, la verdad, no me, no me metería en más historias. Como siempre, nos podéis dejar comentarios y si necesitáis un poquito más de especificación, encantados, vamos a estar encantados de, de contestaros y de aportaros lo que podamos. Eh, nada más, yo creo que yo espero que eh, hayamos podido explicar el Big Trade bien. Eh, como os ha dicho Andrés, o si tenés una duda o pregunta, están los comentarios. Y si este vídeo os ha resultado útil, pues darle like y suscribiros al canal. Uh... <risas> Nada, nos vemos en uno de los próximos vídeos. Venga chicos, un saludo, hasta luego.